Adelante. Presidente. Gracias, amado Yayán, Fulvio, Carolina. La verdad es que cada día nos guarda una tensión nueva y propia de la República Dominicana cuando se está en campaña. Y esa tensión, al parecer, los partidos mayoritarios que, terzan, eh, que buscan la primera magistratura, no cesa. Con estos casos de sacarse los trapitos al sol de los eh, sindicados como narcotraficantes importantes de la República Dominicana que hacen vida política, una de las cosas que referí ayer era el, el grado de deterioro que ha llegado la campaña en estos tiempos que quería, creía que era superada porque por primera vez estamos asistiendo a unas elecciones con leyes que son las que regulan leyes que se supone son modernas como la de electoral, como la de partidos y que aunque hemos avanzado sabemos que tenemos una ley de partido que llegó por, eh, por tener una ley no porque tuviera un sentido y carácter de lo que la sociedad moderna y de hoy requiere al punto que la misma ley ha llegado mutada a, este, a esta fecha. Mutada porque muchos de los artículos que se pretendieron establecer ya han sido desmontados por el órgano constitucional, declarado inconstitucional, y por ende no tiene aplicación a la fecha por su carácter vinculante y Destructivo. Tú querrás decir mutilada. Mutilada. Ok. Sí, sí. gracias. Quedé pensando lo de mutada. Eh, mutilada, sí. Exacto, ahora sí. Entonces, eh, bueno, en parte se podría utilizar demutada porque hay ámbitos que solamente ahí se han dado porque se han dado en el órgano eh, electoral. Y ellos la han reconocido, pero no la ha dado el Tribunal Constitucional, que es el que vincula a todo. Ya. O general. Es interesante la discusión es, es jurídica en torno a la interpretación, sí. pero mutilada, sí, sí, sí, sí. y que, gracias a Dios, y hoy a Yallán y demás y, y Fulvio y, y Mamado y el, sí, sí, sí. y el pueblo, gracias a Dios por una intervención nuestra de la Fuerza Nacional Progresista, logramos atacar directamente a uno de los artículos más nocivos para procesos electorales que era el que castigaba las críticas que se le hicieran al que estuviera en el proceso como candidato sí. que era más, prácticamente un, un ensayo de, de, de ley a la medida de la clase política más corrupta cuando intenta aparecer en el escenario político. Esto de candidatos que se han ido, después que se ha aceptado la candidatura, porque también esa es otra, después que se ha aceptado la candidatura, que ha pasado el cerco del, la, del papel de buena conducta, la evaluación supuesta y presentación de los partidos, en campaña, cuando tienen números, le han salido a relucir ciertas, ciertas cosas. Y, y pareciera que, que hoy que no estamos dando cuenta. Pero eran los individuos que eran complacientes, que eran aportantes de la campaña. Y durante, mientras no fueron candidatos, no, nadie le, le, le puso objeción. Cuando fueron candidatos, lo aceptaron igualito, como un ciudadano pleno de derechos y de deberes. Pero es que resulta, el ánimo político ha hecho que se saquen a relucir cosas que antes no se vieron y yo vi leyendo un, algo que escribió Carlos Montanel eh, el periodista el, el 27 de junio hablaba de que la República Dominicana se encontraba dentro de los países que asumía con mayor pasión las campañas políticas eh. y eso es así y son temas de campaña hoy y es lo que me lamento el sacarse los trapos sucios a relucir cuando durante cuatro años tú encuentras actividades políticas donde participan todos los individuos que componen el partido sin distinción ni clase. Que eso es lo otro, que es otra de contradicción. Porque aquí no se puede sugestionar a nadie si no tiene límites que la ley indica. Y si son individuos que gozan de libertad, de que no están siendo... Eh, vetado por una decisión de un juez o que se condene o que se tenga una investigación. Tienen todos los derechos, aunque sean hayan sido, como dicen muchos, deportados, que si yo qué. La deportación no significa que se debe de calificar aquí al individuo como tal, sino que son individuos que se integran a la sociedad dominicana luego que han cumplido o que han sido eh, enviados de Estados Unidos por condiciones distintas ahora hay aquellos que yo he dicho que siguen una actividad delictiva en su territorio en desmedro de esta propia sociedad República Dominicana representa el ciento, eh, dentro de los países que se, mejor se valoran andan con una puntuación según transparencia internacional entre 90 y 80% nosotros estamos en 28 en cuanto a corrupción es decir óiganme. Todo lo que es este, ese escenario y que vamos a unas elecciones, eh, vuelvo y repito, con una ley y creíamos que habíamos superado muchas cosas que hoy nos están demostrando que no la hemos superado como país, como político, como sociedad. Se requiere de que la población votante tenga hoy y frene sus debilidades críticas respecto a amigos, respecto a, a lo que me dan respecto a lo que yo estoy recibiendo a lo que yo tengo dos sueldos y quiero conservarlo porque de lo que se trata es de la administración del país y en tiempo de pandemia que ya parece ser que no, a trans, no va a transformar el paradigma de golpe porque mientras éramos una sociedad que que positivista una sociedad con un exceso de positivismo, de superación, de, de alcanzar logros, que es la parte que mencionaba Yaryan dentro de su esfuerzo y trabajo. Parece una sociedad cansada, puesto que ahora entonces tiene que rediseñar su forma de vida. Para salir a la calle necesitamos de la mascarilla. Yo he vuelto a usar el guante hoy, porque ayer... Tuve mucha actividad eh, eh, tratando de reactivar mi actividad laboral como abogado, pero sentí que perdí un poquito la noción del cuidado y me puse la mano en la cara luego que había tocado documentos que tenía tiempo que no lo tocaba. Entonces, todo eso ha tenido o tiene la República Dominicana que tomarla en cuenta. Y para votar, votar. ...por el que mayor, mejor condiciones tenga... ...porque por eso hoy no estamos sacando los trapitos al sol... ...y que aunque tienen investidura de candidatos... ...aunque tengan eh, condiciones humanas apreciables... ...hoy se le objeta de forma inmisericordia... ...cuando tuvieron todo el tiempo para evitar y calificar... ...y que no fueran militantes de los partidos... ...eso será inútil... Ya estamos en el terreno de votar, entonces votemos por conciencia, por lo mejor, por lo que tiene mayor calidad y que sea un referente para los demás hacia el futuro. De lo contrario, estaremos eligiendo los presidentes que no hemos merecido cada vez que nos quejamos de que no tenemos lo que queremos. Mayor estabilidad, pero con covid Resulta imperante que nosotros nos rediseñemos y entendamos que el hoy nos lo ha indicado de forma repentina y tenemos que convivir en la covidianidad. Cuidado con eso y votar por los mejores, que ya ustedes saben a quiénes me refiero. Gracias Francis Rodríguez por tu comentario. Bueno, vámonos al WhatsApp, vamos a ver qué nos cuentan los amigos televidentes a través de nuestro teléfono. ¿Por qué no recordamos la pregunta del día? Sí, ¿Qué le no ¿Considera usted la reapertura del turismo podría contribuir al aumento de casos de contagios positivos del coronavirus en el país? Esa es la pregunta del día. Háganos el feedback 829-451-3381 Así mismo es el número que termina en 9392 y Yerjan, Yo soy del PLD y hasta yo estoy harto del PLD y, y... <risa> Y mira lo que dice ahí, a propósito de lo que yo decía Y de ustedes, la bocina Gracias, amigo, un abrazo para usted Dice Eduard García Yo estoy de acuerdo con Yerjan en su análisis Con mucha altura, felicidades Pero solo de una cosa más Que digan y hagan bulla Gonzalo Castillo será el próximo presidente El lunes, no los quiero ver poniendo una carita ahí llorando Fantino Justo, o Faustino Justo Desde el Bronx, New York, dice de estar Y qué opinan vos... ustedes ¿Y qué opinan ustedes de ese video de Abinader bajando del helicóptero? ¿Es cierto o es un montaje? Pregunta Faustino de Bronx. Yo le pregunto, hasta ahí se tenía indicación de ser una persona nociva, un hombre que tiene todos los derechos. Mira, sí. ha podido comprar helicóptero, ha podido estar en el sistema financiero porque todo su dinero está en, en banco, no me imagino que te encaja. Wow. Es decir, que tiene una vida normal de todo ciudadano, que eso es lo que yo critico, que el sistema no ha podido inteligir una un plan para depurar quienes participan y quienes no, pero es la sociedad que F tenemos. Fuera antigua ¿Qué? dice Buen ah, día. Me cuenta, eh, doble moral, ¿eh? Así es. Eh, Fuera Antigua dice buen día, que tengan mucho cuidado si los fallecidos del COVID todavía están en el padrón. Aquí se da todo, perdón, el COVID dice ella. Muy probable es... que hayan algunos porque la como no había forma de hacer la defunciones. Eh, Mucha gente quizá ha faltado para eso El número que termina en 2015 Dice, buenos días Tengo una pregunta para el Si el candidato Nicolás es familia de él Porque, ¿qué dos personas que se parecen? No, Nicolás y yo no somos familia ¿Se parecen? Yo no sabía que me parecía Nicolás bueno, Ahí está Buenos días, bueno, bendiciones para todos Es verdad, eh, aquí hay mucho contagio en San Francisco Dice eh, Nena Por último en este bloque, Víctor Valdés de Pimentel dice buenos días, Yerjan, y el presidente tuyo.. San...